Bien, muchas gracias por esta entrevista. y Realmente, eh, dentro de la historia que podemos contar de la lucha que llevamos en esos 40 años, eh, después de por qué decidimos no volver a San José, porque ahí nos sacan arrastrado de la Asamblea y ya todo el mundo lo sabe, sin embargo, pues se olvidan estas cosas ya hacen 11 años de este proceso y. Eh, Después de esa arrastrada de San José, nos damos cuenta que no hay otra alternativa, como decía Sergio Rojas. La única vía de que podamos tener nuestras tierras es la recuperación por la vía de hecho. Y ahora nosotros le agregamos no solamente la vía de hecho, sino la vía de derecho. O sea, es un derecho que tenemos. Y ese derecho está establecido en una jurisprudencia de este país, y eh, realmente cuando un estado costarricense no reconoce esos derechos que tenemos como pueblos indígenas, que ellos mismos firmaron en una asamblea legislativa o en decretos que ha hecho el, el gobierno, eh, pues comenzamos a hacer el proceso de recuperación. Cuando nosotros entramos a esta finca, Crunchurín, hicimos la recuperación, uno puede visualizar procesos interminables, procesos que que a uno realmente lo agobian. Yo no puedo entender cómo un juez puede determinar, en un interdicto agrario, eh, un mejor derecho a posición de los usurpadores. Y esa es una lucha que llevamos y que tenemos. O sea, yo creo que el derecho indígena está en papeles, pero el derecho indígena es el derecho milenario que tenemos de estas tierras. Es el derecho que cuando y llegaron los invasores a estas tierras que llegó cristóbal colón estas tierras eran de nuestros tatarabuelos estas tierras estaban habitadas por indígenas no eran tierras que estaban desocupadas y desde ahí entonces yo digo que hay un, una situación enormemente racista de un estado hacia los pueblos indígenas cuando el estado en 1939 dice que las tierras en baldío las tierras eh, donde vivan los más naturales son propiedad de los de ellos eh, ese estado desde ahí debió reconocer esa identidad esa cultura esa vivencia que tenían nuestros abuelos y yo creo que desde ahí el estado lo que pasa es que el estado costarricense ha sido un estado muy muy hábil eh, para exterminarnos ha utilizado el, el lema de que somos un país de derechos humanos, eh, respetuosos de, de todas las situaciones, pero los pueblos indígenas nos arrinconaron. Verde. Exactamente, un país verde. Y eh, dentro de ese término a mí me da risa porque cuando hablan de un país verde, en los años 70... Eh, el Estado pagaba para que votaran los montañas, o sea, los indígenas eran los pagos porque no eh, accedían a un crédito para votar bosque. Y entonces hay una contradicción enorme en ese proceso. Entonces yo me ubico en, en, ese, en ese concepto, digamos, un, es, un poder ejecutivo que, que todo lo oculta y que todo dice estar muy bonito y estar muy elegante un poder eh, legislativo que, que aprobó una ley en el 77, que aprobó el convenio 169 en los 90, lo 90, la declaración de Naciones Unidas, pero hasta ahí, nunca quiso aprobar el proyecto de autonomía, que era un proyecto que nosotros habíamos trabajado arduamente de nuestras comunidades, con pensamiento nuestro de cómo queríamos que fueran nuestros territorios. Esa asamblea no lo aprueba y luego llegamos a un poder judicial que nos todo lo judicializa. Y todo es bajo un marco de derecho y desconociendo todos nuestros derechos. Y, y entonces tenemos, topamos con esa barrera eh, interminable de esta situación. Entonces, de este proceso se aprovechan los terratenientes, los usurpadores de nuestras tierras. Y entonces a usted a ahora a la hora de que... Es, en los pueblos indígenas son eh, multiétnicos y pluriculturales, ¿verdad? O sea, y es ese proceso que viene y se viene dando dentro de esta eh, situación. Yo digo que el Estado costarricense por algo dijo o creó el territorio térrao. ¿Ah? Si creó un territorio de Terraba separado del de Boruca es porque este territorio le pertenece a los térrabas le pertenece a los broran, y desde ahí yo creo que hay que trabajar esta expectativa. Entonces, eh, yo vuelvo a decir, o sea, mira, en los años 80 había que ser valiente para decir soy indígena, ¿sá? y estoy luchando por un derecho, porque este país era un país de blancos, ¿sá? y si usted llegaba, todo el mundo era blanco, o sea, nadie quería ser indígena, Hoy las cosas han cambiado, hoy todos dicen ser indígenas, o sea, y eso no se vale, o sea, no se vale. Después de que nosotros hemos pasado 40 años, pues vea, son cuatro décadas de lucha, ¿ah? nos hemos envejecido en ese proceso de lucha. Y han ah, muerto. Y, a, y tenemos dos asesinatos, o sea, no se vale. No se vale ¿por qué? porque entonces el derecho indígena es otro. El derecho indígena es la conmovisión, es la espiritualidad. ¿Por qué recuperamos estas tierras? Porque estas tierras no tenían vida. Estas tierras estaban muertas. Hoy estas tierras comienzan a tener vida. ¿Ah? Y si usted va a la recuperación, esas recuperaciones comienzan a tener vida. Mira, en Crunchurín ahorita hay como 100 eh, personas ¿Ah? hay un En estos días teníamos... El, el, el sábado, la vacunación del COVID, aquí en Churín, que es un espacio que vamos ganando, y, y yo via, me, me llenaba tanto de alegría ver un montón de niños ¿ah? felices, que hoy pueden correr y que pueden gritar y que pueden hacer un montón de cosas, Estela, de esos niños que vivían posiblemente... En una casita pequeñita donde no tenían dónde sembrar una yuca, donde no tenían nada. Eso no se vale, Estela. No se vale que el Estado costarricense diga que el territorio de terra son 9.355 hectáreas, pero que no dice que el 80% estaba en manos de no indígenas. ¿Ah? En, en Del 2018 a esta parte, Estela, nosotros estamos recuperando casi 3.000 hectáreas. ah en las recuperaciones que se han hecho que lo, lo que le llamamos la bajura del terreno ¿Ah? Ese proceso entonces, ¿qué nos dice? De que la única opción que hay para que la tierra vuelva a estar en manos nuestras es por la vía de la recuperación, por la vía de hecho y de derecho, como estamos diciendo ahora. El Estado ecuatoriscense, calcule que el 2014 le dijimos al Estado, a la Gabriel, aquí tiene... 17 fincas de prioridad. El Consejo Mayor Broran le dice al gobierno, estas son las personas más malas que tenemos en nuestro territorio. Estos son los terratenientes que nos humillan, que nos avasallan, que nos hacen de todo. Necesitamos que nos recuperen estas 17 fincas. ¿Cuántos años llevamos? 2014 al 2021 y no hay ni una finca recuperada. El famoso censo. El, hablan del plan RTI y se enojan conmigo porque yo digo que el plan RTI es una porquería ¿ah? y se no al gobierno conmigo pero Estela, es que, ¿qué me dice el plan RTI? plan de recuperación de territorio indígena eso no es cierto ¿ah? es un estudio que están haciendo es un estudio y le hacen ver al mundo que están en un proceso de recuperación ¿ah? y entonces, resulta que terraba tenía que ya estar terminado. Y, y vea, ¿qué han hecho en TERRA? ¿Ah? Hay un censo, hay un censo y entonces este, hay un... Ahora, ahora dice que están ahí en las delimitaciones de Boruca TERRA, ¿va? Que, que tienen que ir, inclusive los TERRA y los Boruca, ponerse de acuerdo por dónde es el límite. Por Dios, están los decretos, están los decretos establecidos que dicen las coordenadas, dicen todo. Ellos son los que tienen que hacer las líneas. ¿ah? Pero ahora, para ganar tiempo, entonces, no, hay que... Boruca y ponerse de acuerdo para que vayan, para ver por dónde es que va el... O sea, por Dios, eso, eso no, no funciona. Eso, eh, si, si realmente el gobierno estuviera diciendo que es que va a reconocer tierras ancestrales, entonces tendríamos que irnos al río Limoncito, trepar por potrero Grande, salir al Alto de Bolas, a Camíbar y caer al río Brujo. O sea, ese sería el... Tier, el la tierra central del pueblo terra. Pero bueno, eh, volviendo al proceso de recuperaciones, entonces yo tengo ese, esa situación. No es posible, no es posible que todas las instancias estén dando derechos a los terratenientes. No es posible que estén diciendo que los Ramírez aquí tenían desarrollo. Yo me pregunto, ¿a qué le llamamos desarrollo? ¿Ah? A que aquí no había vida. ¿ah? Aquí, cuando llegamos aquí, Estela, no había un pajarito. No había nada. Era, era increíble el silencio, el Voy calor. a meter la cuchara yo aquí. Yo aprendí con ustedes hace pocos años, en realidad, porque yo era una de las que aprendí en la escuela que en este país solo éramos descendientes de españoles, de europeos. Eh, y entonces yo aprendí con Sergio, no me acuerdo con quién. Eh, cuando los usurpadores decían que los indígenas no sabían trabajar la tierra, que era un desperdicio y que sí, que ellos deforestaban, metían ganado y, y que eso era eh, trabajar la tierra y ustedes me enseñaron que no, que la madre tierra se respeta, que no hay que devastarla que se siembra diferente, eh, eso lo aprendí este, mire, ¿y por qué tenemos pandemias? ¿por qué las pandemias se expanden ahora a una velocidad increíble? ¿Ah? Porque, porque el ecosistema está destruido ya no hay barrera, ya los vientos ahora pasan de lado a lado las lluvias, usted cuando vea cuando llueve son desastres nada más porque esas lluvias no tienen dónde sostenerse ¿Ah? no hay cómo, o sea, y entonces caen en esas y se hacen esas enormes correntadas. Hacen... Yo me pongo a ver aquí. Aquí tenemos árboles de guapinol. El guapinol, cuando estaban chiquitillos, lo comíamos. Y era una fruta que, digamos, echaba. Eh... Cuando comenzaba a veranarse, él se pota todas las hojas y se llenaba de flores. Y ahí aparecían los frutos. Pero ya en marzo, en pleno verano, esas frutas caían. Y uno las, las, las comía. Y, ella, y yo le digo aquí a mi esposa, por ejemplo, tenemos palos de guapinol. Todos los años, todo el año pasan floreados y con frutos. ¿Ah? Increíble. Pero usted va ahorita y va a ver los guapinol aquí, que están aquí a la orilla de la casa. Están con frutos. ¿Qué está pasando? Es, pero ese fruto no sirve, Estela. Esa, esa, esa vainica cuando cae, está negra, está podrida. ¿Ah? Ya no hay semillas, o sea, se están entonces. Si es están, el cambio climático. El cambio climático okay. ¿ah? nos está afectando. Uh -huh. Y entonces la recuperación de nuestra Estela van en esa lucha: en cómo podemos hacer para sobrevivir. Le llaman desarrollo mil hectáreas que tenían los Ramírez aquí, cuatro piones. ¿Ah? No sé, dice que tenían 500 cabezas de ganado. ¿Ah? cuatro piones, y ve usted, es esos pastizales, y nada más, como le digo, ni un pajarito, aquí no hay un limón, no hay una naranja, no hay una fruta, ¿Ah? usted vaya a ver ahora, todos los recuperadores tenemos siembros, hay comida, ¿Ah? todos estamos sembrando, ahí peleando con ese pasto, porque ¿Ah? Eh, eh, vamos dejando todos los arbolitos que vayan creciendo, que lo, ahí los vamos cuidando para que comiencen a crecer, comiencen a hacer, o sea que comiencen a. Y, y entonces uno dice, Estela, la luna llena, a mí me da un gusto oírlos de Pescuinte cantando. Ah, ¿ah? Tres años y medio después, y yo me pienso entonces, qué lindo cuando mis nietos. Tengo un nieto de seis meses, eh, tenga 20 años, ¿cómo será esta finca? Ah, qué, ¡Qué maravilla, qué cosas! De que él ya no tenía ninguna posibilidad de verlo. Vengo de entrevistar a indígenas de Chinaquicha. Eh, no me sorprende, pero es algo que pues que no lo había interiorizado yo. ¿Cómo me dicen que la cultura cabe de ellos? Ahí en ese lugar se estaba perdiendo Porque ellos eran trabajadores, eran peones Trabajaban por un jornal Que no se reunían Eran avasallados por sus patrones eh, Trabajaban la tierra de ellos por un jornal claro. Y entonces, ¿cómo se sienten de bien ahora que retomaron la lengua? Se reúnen, celebran, hablan de sus tradiciones Y que están volviendo a ser ese, Lo que eran. Esa es la maravilla, Estela, porque inclusive aquí usted pasa igual. Aquí nosotros estamos, aquí nosotros estamos en el proceso de, eh, de esa vivencia, de esa, de esa ricura. O sea, eh, los niños se sienten sumamente contentos. O sea, uno ve las caras, esas caras de sus niños. Eh, que es otra forma de ver, nosotros, el, la propuesta nuestra es en algún momento traer, hacer una negociación, la vez pasada vinieron los hermanos Teribes y hacer una negociación con los hermanos Teribes para que vengan algunos meses a, a, a, a intercambiar esa cultura y esa sabiduría que todavía tienen ellos con nosotros, que nosotros la hemos, hemos ido perdiendo por todo el, el sistema de imposición que tuvimos, usted sabe que nosotros, y los, los franciscanos fueron los, los que eh, nos hicieron todas las órdenes y... y los y, colonizaron. Y los colonizaron de tal manera que era, era increíble. Yo no sé, yo a veces digo, puchas, sin embargo eh, hay una, una rama que, que, que nos hemos sentido como más, como más liberados ¿verdad? de no ser peones. Yo, yo siempre pensé, ¿y ¿por qué yo voy a ser peón? Es mi territorio, o sea, es mi tierra. No, yo no puedo ser peón. Y comenzamos esa lucha. Aquí en esta tierra, muchos terrabas, ustedes vean la distancia que está tierra y muchos terrabas venían a trabajar aquí, de peones a esta tierra. Yo siempre dije, no puede ser, nosotros no podemos ser peones en nuestra tierra. Y ha sido una lucha que hemos llevado y que, y que eh, pues, estamos candentemente aquí. La lucha sigue, porque me me parece demasiado eh, problemático, como digo, y es una pelea que tenemos que dar, de que los interdictos agrarios no los hagan en territorios indígenas. Esos interdictos agrarios eh, son pleitos que duran 8, 10 años, hasta más, y no es justo que los terratenientes sigan usurpando nuestras tierras Sigan utilizando nuestras tierras Y nos sigan llamando invasores a nosotros Siendo los verdaderos dueños Y yo creo que, que esa lucha hay que darla Y aquí nosotros vamos enfrentando Dos, dos interdictos, dos pérdidas de interdictos ¿verdad? Ahorita está apelado Y, va, y, ahí, y ahí seguirá, ¿verdad? Pero, pero me parece a mí que no es justo Cuando nosotros llegamos aquí eh, Acordamos con el usurpador una vía rápida y, y eso es muy importante decirlo porque eso nadie lo dice acordamos una vía rápida por eh, lo que el Poder Judicial llama ahora justicia restaurativa <coughs> ahí está ahí está en el juzgado, claro, usted puede ir y decir bueno, a, a, vengo a buscar el, el, el pleito de justicia restaur, restaurativa de Crunchurín y le va a decir, eh, seguro que ya se archivó yo no, no me he dado cuenta porque los Ramírez se quitaron ¿Ah? ¿Por qué se quitan Estela? Porque ¿Ah? no les conviene Porque no les conviene O sea, ellos tienen que demostrar que son poseedores de buena fe en esta tierra ¿Ah? Y entonces acuden al agrario, al interdicto agrario Donde el juez no, no toma ningún reparo y, y simplemente resuelve por un derecho de mejor posición Porque los Ramírez, así dice la resolución Los Ramírez demuestran tener cercas, tener... Ganado, tener casas, eh, cercas, o sea, no, pero ojo, ojo esta tierra es nuestra. Cuando llegamos aquí, yo le dije a los Ramírez: no, se pueden llevar todo lo que tienen encima de esta tierra, pero esta tierra es nuestra. Nosotros no vamos a pelear nada de lo que está encima de esta tierra: casas, corrales, todo lo que cerca, todo lo que le quieran llevar. <coughs> Y ahí se llevaron todo lo que pudieron, o se vinieron a llevarse, pero sin embargo el pleito sigue. Y entonces, eh, ahora está, me da risa porque eh, hay un montón de compañeros que, que clasificaron para un bono de vivienda, pero entonces la ADI dice que dice que estas tierras están en conflicto y no les puede dar la certificación. O sea, vea, vea, vea qué barbaridad. O sea, Ay, eh, qué mezquindad. <ríe> Es una mezquindad terrible, eh, eh, ¿por porque al final de cuentas, estas tierras son nuestras. ¿Ah? Y ya los Ramírez ni siquiera están aquí. Calcule usted. Me llama la atención, Pablo, que la mayoría de los usurpadores no vivían en las fincas. Sí, la... Eran fincas de ganado que para usufructuar, nada más. Su... No era que necesitaban vivir en esas no, no, tierras. No, no, no, no. Estela, la mayoría no vive. ¿Ah? Y, el, y los que viven, digamos, terratenientes que viven acá, por ejemplo, como Luis Chinchilla, el, el suegro del, del juez Giancarlos, eh, de, tiene una mansión, ¿verdad? ¿Ah? El, el otro que, el, que, que no vivía, el suegro de Tom Solís, ¿ah? tampoco vivía en, en el territorio, como mil hectáreas, ¿ah? al lado de, de Bihaguales, ¿ah? ahí está la... La finca de Otón Solís y por eso Otón Solís sacaba en la nación el, el perfecto régimen comunista territorios indígenas. Pero ¿por qué no dijo? Pucha, mi suegro tiene una tierra en, en, en, en tierra, Recuerdo también cuando Otón impulsaba que les pagaran, que les dieran, que les retribuyeran esas tierras a todos, a todos. Claro, que en negocio, qué buen ¿no? negocio, ¿no? Buen negocio, así es, así es. O sea, ilegal, porque bueno, ya el suegro de Tom dice, dice, yo no lo conocí, dicen que murió. Y entonces yo ahora me pregunto, y, bueno, y seguro que esa finca Tom debe tener un pedacito, ¿ah? O sea, ¿verdad? este, y son, son temas muy complicados, muy, muy complicados, porque eso no se dice. Eso no se dice, y yo digo que no se vale. O sea, eh, que nos digan a nosotros. Violentos, malos, usurpadores, dañinos, o sea, todos los peros. Y, eh, y, pero no se dice, ¿cómo es posible que eso que está diciendo de China Quicha, Hilbert, ¿ah, tenga tierras de China Quicha y entonces... Hilbert es, es el, el eh, transportista, transportista de la, la Musoka, el dueño de la Musoka. Correcto, el dueño de la eh, Hoy me enseñaron parte de las tierras, que es, es un montón de tierra que él no tiene necesidad de vivir ahí que lo que tiene es ganado eh, por eso está peleando sí, correcto. por eso no le sirven que haya recuperaciones y por eso no sirve que haya recuperaciones este, en, en, en este proceso y, uh -huh. y ya, y esa es parte de la de la vivencia que tenemos eh, y de la lucha que llevamos nosotros sí creemos que estamos en una lucha justa en una lucha de derechos, como he dicho Y en una lucha donde los asesinatos que han ocurrido El único culpablo, culpable es el gobierno Porque ese gobierno no ha cumplido lo que él mismo estableció Dentro de ese principio de derechos para pueblos indígenas Y yo siempre he dicho que el gobierno nos vio como Personas humildes sencillas que nunca íbamos a reclamar derechos y que nunca íbamos a, a decir nada dentro de estos procesos eh, legales que llevamos. Sin embargo, y, y las cosas tienen que cambiar. Y tienen que cambiar porque nosotros pensamos en las futuras generaciones. ¿Qué va a pasar con ellos? Si nosotros estamos sufriendo, si nosotros no teníamos dónde sembrar una yuca, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos? O sea, tenemos que darle un mejor, un, una mejor forma de vida, una mejor forma. O sea, ya, ya le digo, aquí tengo mis dos nietos y, y, y, y son tan felices. ¿ah? Tuvimos la, la, yo digo que la dicha, y mi hijo trabajaba en San José, vivía en San José. Ahora para la pandemia, los dos se quedaron sin trabajo y... Y mi hijo me decía orgullosamente, papá, por suerte puedo tengo para dónde irme. ¿Ah? Bueno, yo hace antitos de la pandemia, buscándote a vos para entrevistarte, una muy buena entrevista que te hice hace como dos años. Eh, llegué a la casa que tu hijo estaba construyendo, a, a orillas no, porque es bastante largo, pero digamos que a la par del terraba. Es un paraíso, y me vengo a enterar ahora que vos también tenés un pedazo aquí A la par del va vieran ustedes el lugar maravilloso que tienen sí, Así es, uh -huh. y entonces uno, Estela, uno se levanta aquí en la mañanita y, y es tan bonito, es tan... A pesar de con todas las amenazas que vivimos, con todas las situaciones de... Te han vuelto amenazas? De Facebook, de... Vea, ese Facebook... Eh, uno, uno, uno se pone a pensar ¿Qué irá a pasar? Pero al final de cuentas uno se levanta Estela aquí y es tan bonito porque puchica, es otro ambiente Es otra, otra vida Yo en la mañanita me voy y hago un trabajito Luego vengo y comienzo a trabajar Con mi trabajo de la UNED Que tengo que hacer cosas Y, y es, es muy Como muy relativo O sea, es un ambiente saludable cuando yo llegué aquí, Estela, eh, pucha, volaba tres machetazos y estaba ahogando. ¿eh? Claro. Tenía un montón de años de no estar en el campo. ¿eh? Y, y, y entonces aquí mi vida ha cambiado. ¿Te están cuidando? ¿Tenés medidas de protección todavía? Mire, aquí todos los días llega la policía, todo, dos, tres veces por semana llega eh, protección a la víctima. Como siempre, cuando pasa algo, por ejemplo, entonces inmediatamente es, ahí Pablo, o sea, sabemos que vos no te querés decir, pero ahí hay, hay tanto la puerta abierta para que si en el momento querés salir del territorio, eh, nosotros te, te sacamos, te hacemos las cosas. Todo. Pero eso, yo sí creo, Estela, y, y lo tengo que decir, yo creo que, que algo, algo, algo se ve, algo se ve, o sea, de que, y yo siempre digo, eh, que los, la policía viene, viene en la noche, a veces se paran. ¿sí? Yo aquí no lo veo, pero dice es que a veces se paran allí. Eh, de algo sirve. Me, me molesta y me entristece que no hicieran lo mismo con Sergio. A mí, cuánto me hubiera gustado que hubieran hecho lo mismo con Sergio. O sea, y, que, y, que, y que posiblemente este, eh, a nosotros pues, nos persiguen por otros lados. Estamos completamente seguros que los terratenientes tienen que ver con el asesinato de Sergio eso no lo podemos probar, pero estamos seguros o sea, eh, y que van a usar artimañas y ya, ya decían, por ejemplo eh, a, a, uno, a, a veces le da tristeza, a veces le da risa, a veces da no sé qué nostalgia eh, porque es un Facebook que salen sacaron uno en China Kichá. este... Eh, con un sacrificio y entonces hablando de mí eh, y luego sacan Facebook bueno eh, y, y entonces uno dice si ellos mismos están diciendo no hicimos nada no era Sergio o sea no hicimos nada con asesinar a Sergio ¿ah? resulta que hay otro peor que Sergio y entonces yo siempre converso con mi esposa y le digo, vea, vea todo lo que dicen. Ahí están diciendo que ellos entonces mataron a Sergio. ¿ah? Y, y, y, y qué, qué interesante, ¿verdad? Porque son procesos que están ahí, que pucha. ¿ah? ¿Qué es lo que pasa? A veces me pongo a pensar que de repente nosotros como indígenas broran no tenemos la dimensión de lo que es nuestro territorio. Y, y me pongo a analizar a veces eso y digo, pucha, sí. Eh, cuando yo camino esta finca y me encuentro cómo la han guaqueado, cómo sacaron. Ah? Cuando, cuando esta finca la compró Mr. Kong, porque estaban haciendo la carretera interamericana y ese gringo vendió todo el material del río para esa carretera. O sea, entonces eso era lo que le interesaba a él, no le interesaba la tierra, lo que le interesaba era... Las 20 hectáreas que dice que compra Mr. Com, ¿ah? lo hizo con visión de ese río. Uh -huh. Y él vende todo el material a la carretera. Que Entonces, no era de él. Ahí, exacto, que no era de él, que era del territorio Brora. ¿Mm? Uh -huh. Y qué duro cuando, cuando uno escucha, por ejemplo, cuando nosotros llegamos ahí, que Manrique decía, lo primero que llega Manrique nos dice, ¿cuánto? Vea, ¿Quién muchacho. es Manrique? Manrique dice que era el administrador de, de esta finca. Ajá. Uh -huh. Pero es interesante, porque luego Manrique, el ganado que había aparece que es un ganado de una sociedad, porque esto es pura sociedad, ¿verdad? El ganado que tenía, tenía una marca y que le pertenecía a una sociedad, Ryusen, que no estaba aquí. Uh -huh. eh, esa sociedad, Manrique es el, el gerente de esa sociedad, Ryusen, o sea, él dice que es el sobrino, no sé qué de lado, o sea, son todos los negocios que ellos hacen, ¿verdad? Cuando Manrique llega, lo primero que nos dice es, muchachos, señores, ¿cuánto quieren? Díganme, ¿cuánto quieren? No es que aquí hay muchos solos, aquí están a todos solos, ustedes tienen donde vivir. ¿Y cómo sabían que tenían dónde vivir? ¿Cómo sabían? O sea, si no tenían, yo no tenía nada, Estela. ¿Ah? Yo no tenía nada. Yo, yo gozo porque yo les digo que yo vivía de, de mis amigos. De ahí. Y este, esa es la primera propuesta que hace Manrique. Después en el juicio... Cuando estaba llevando el juicio, pregunta, le pregunta al juez que si tienen algún, le, alguna comunicación con la ADI de Terra, y ellos dicen que sí, que a la ADI le daban un, no, un torete todos los años. ¿Ah? O sea, esas cosas, como indígena que soy yo, para mí son humillantes. Yo no puedo, Estela, ¿ah? Decir, bueno, ok, ahora eh, aquí, dice yo vine a recuperar esta tierra y deme 50 mil pesos todo y me voy. O sea, es ¿cómo se les ocurre? Nosotros vinimos, como dije, por esta tierra. Es, esta tierra nos pertenece. Y esta tierra es la que nosotros estamos luchando. Y así usted verá todas las recuperaciones. Todas las recuperaciones luchamos por la tierra. Lo que está encima de la tierra, ellos se lo pueden ¿Cuántas llevar. ¿Cuántas recuperaciones hay en territorio obroran en este momento? En este momento, en este momento, solo hay cuatro, cuatro recuperaciones. ¿Y qué porcentaje de territorio es recuperado? Casi 3 mil hectáreas en esas cuatro. ¿De cuánto? Del 2019 para acá, de 2018, no, pero de, del 2018. ¿Cuánto tiene en total el territorio obroran? De 9 mil... Ah, ¿tienen ba hay bastante recuperación. No, sí, hay bastante, hay uh -huh, bastante. Uh -huh. ah. Y esas cuatro recuperaciones se las reparten entre mucha entre, gente. Entre indígenas, sí, correcto. Okay. Aquí están todos los crunes. Crun es tierra. Uh -huh, uh -huh. Entonces está Crun Dubón. Crun, eh, empezamos con la de nosotros, krun que churín. es Crun churín uh -huh. Luego sigue Crun Dubón. Uh -huh. eh, luego sigue Crun Yaigo. Esas tres. Y luego está... Mano Tigre. La que le recuperamos a la Adi, que es la de San Andrés. Ajá, ajá. Y luego está la de Catarata. Son <risa> las, digamos, para mí, esas están, todas están habitadas y en manos de nosotros. Ah, qué bien. Ah, esas están en manos de nosotros. A, a, los, a los dubones les falta un pedazo que, bueno, están en algún momento... Eh, con con ganas de sacar al, al chavalo que está arriba, porque Krum Dubón eh, estaba eh, eh, repartido en cuatro fincas, uh -huh. cuatro fincas, que dicen que tienen escrituras entregadas por el Ida. O sea, estamos detrás de eso, Estela, porque, porque yo, sí quisiera, yo sí quisiera demostrar eh, los daños que el gobierno nos causa ¿Ah? y yo le decía a la gente del inter yo quiero esas escrituras yo quiero verlas porque si tierra es reconocido desde 1939 como tierra indígena y desde 1939 se habla que estas tierras son inalineables y impredecibles ¿Cómo es posible que Lida le haya dado una escritura a Pinqueros? Bueno, ah. vuelvo al tema. Eh, es que es la misma gente que trabaja en Buenos Aires la que te cuida. Es la misma <risa> gente que trabaja en Buenos Aires o en esta región porque también en Pérez y Ledón, o sea, son poblaciones sumamente racistas. Claro. Son quienes te cuidan, quienes te juzgan, quienes te encarcelan, son quienes hacen todo los mismos que tienen familiares de esas fincas usurpadas. usurpadas. Ese es, Marcela, así, así de claritito, así de claritito. Eh, a mí siempre me dicen, eh, Pablo, es que ya llegó la policía. Y yo le digo, eso, eso no nos garantiza nada a nosotros. ¿Sí? Pero nada. ¿Ah? Es el poder, es el poder. Marcela, estamos en un sistema de poder, vean la noticia de Gray Moya, o sea. ¿Cómo un periodista? Como eso no es una noticia, eso es un publi reportaje. Un publi reportaje, está bien. Un publi reportaje. ¿Cómo un periodista de la calidad de Daily va a hacer un reportaje como ese? O sea, es, no es bueno. posible, no es posible. ¿Cuánto le pagarían? Eso nunca lo podremos saber. Pero estoy plenamente seguro que le pagaron para que sacaran ese reportaje, y, y de ahí. Este, y, y, y, es, y es así, plenamente, plenamente dentro de ese proceso. Es nuestra lucha, seguiremos en este proceso, seguiremos eh, trabajando y creo que cuando con Sergio nos sentábamos, porque con Sergio hacíamos muchos análisis de, de cómo estaba nuestro movimiento. Y había veces que nos sentaban y nos decían, escucha, no hemos logrado nada. Puña, porque Sergio desde los 90, nosotros empezamos en 1980, y Sergio desde los 90 dijo que la única vía era recuperar tierra. Yo siempre me opuse, siempre me opuse, porque yo dije, no, Sergio, tenemos que agotar. Todas las instancias. Tenemos que agotar todo, y entonces vamos a ir agotando todo el proceso. Ya llegó. Y entonces, este, eh, dentro de ese proceso, pero cuando nos sentábamos a analizar esto, de repente decían, no, sí, sí, sí hemos logrado algo. Aquí logramos, Quite. <risa> Está saliendo la cola del perro, ya vaya, ya llegó. Quítelo, llámelo para allá. No importa, no importa, <risa> este, vaya, ya llegó. Este, cuando Cuando nosotros Decían, no, pero sí Tenemos este espacio Este espacio este, este, Y tenemos algunos uh -huh. este, Y fuimos creando Amistades ¿ah? uh -huh. Fuimos creando simpatía. simpatía Con la gente ¿ah? Yo me recuerdo, primero las universidades O sea eh, eran, eran como muy duras Como diciendo, pucha, no, es que y, y hay un problema serio en este país, este. es un, un problema del de desconocimiento de población indígena. Como te dije al inicio, este era un país blanco, ¿ah? y entonces era feo decir que tenían los indígenas, ¿ah? y era feo. Eh, prueba está que en los 500 años, cuando le preguntan a Calderón, en España, si en Costa Rica había indígenas, dijo que no. Dichosamente no, dice, dijo. En Costa Rica su, su, somos un país de migrantes, dijo, de muchos, o sea. ¿ah? Y de ahí, y, y había firmado la ley de sedulación, uh -huh. ¿ah? imagínate. Uh -huh. Había firmado uh -huh. el 19 de abril del 91 la ley de sedulación indígena, ¿ah? y allá dijo que no. Y ese, ese, ese, entonces, esa es la peor barrera que llevamos. Yo siempre digo y seguiría diciendo, no es posible que en esta época que estamos todavía en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Facultad de Derecho, no haya cursos de derecho indígena. ¿Ah? O sea, para mí eso es bien jodido, bien grave. O sea, debería de haber este, este, un. Un proceso para que esos abogados desde ahí salgan con eh, metido en la cabeza que hay pueblos indígenas y que estamos aquí y que queremos seguir sobreviviendo, verdad. Uh -huh. Bueno, eh, muchas gracias como siempre. Seguiré mi camino entrevistando aquí en territorios ancestrales. Muchas, muchas gracias, gracias Pablo. A Estela. Eh, realmente se si hace necesario porque vea sí. esto es una maravilla. Tenerlos a ustedes, Estela, es una maravilla. Una no, maravilla ah, tenerlos a ustedes. Porque, ya te digo, Gato, eh, me llamaba, alguien me llamó, no sé si Gustavo o a quién, me dijo, Pablo, y, ¿y cómo? ¿Qué pensás del reportaje de Grey Yo le dije, vea Gustavo, eso lo hemos vivido, o sea, nosotros sabemos qué es Canal 7, qué es Canal 6, que es la, este, extra. la extra, que es la nación. O sea, le ¿ah? digo, ¿sabe qué? Si yo tuviera ahorita 5 millones de pesos, le diría a Gray, vengas y yo lo voy a pagar para que me haga el reportaje. ¿ah? Porque, porque de verdad, yo estoy seguro que a Gray le pagaron para hacer ese reportaje. ¿ah? Uh -huh. Y entonces, y él tiene el contacto en Canal 7 para que ahí... A mí lo que me da temor es que siempre que hay reportajes de este tipo, se envalentonan los usurpadores. Sí, sí, sí, sí, sí claro, ah, es eso. Es porque eso es lo que buscan, Estela. Es que tenemos que visualizar lo que eran los análisis que hacían los Sergio. O sea, eso va a ir ocurriendo, ah, va a ir ocurriendo siempre. ¿Por qué? Porque, este, de ahí, eso es... El hecho concreto es decir, esos carajos son unos ladrones, están robándose la tierra de los que trabajan, de los que producen, y, y qué barbaridad, ¿verdad? Ah, pero no dice Pucha, no, como dije yo hace rato, ese derecho de, de ni siquiera, ni siquiera, pudiera ser que la ley indígena no exista, pero en esta tierra estuvieron mis tatarabuelos, toda una generación ¿ah? y, y se las usurparon la porque no se, la ¿Ah? porque no se es las no se las compraron en buena ley no pues. la compraron ajá, ¿ah? ajá. ahí está demostrado, yo, yo lo que digo es eso, cómo es posible mira, hasta el día de hoy en ese interdicto agrario no hay un documento que diga que esta tierra es de los Ramírez o los Ramírez tienen derecho en esta tierra porque compraron esta tierra en tal año y, y por lo tanto tiene el estado que pagarle. Uh -huh. ¿Ah? Bueno, ya yo vi que por ejemplo en China aquí, Chau, <ríe> hay una en la entrevista de Grape Moya, la misma esposa de Vargas dice que los declararon eh, poseedores de mala, ¿De mala fe. fe? ¿Ah? O sea. <ríe> Y entonces, Esa señora no ¿cómo? sabe nada de publicidad, seguro. Pero, pero como muy sincera ella, pero precisamente toda la mayoría de todos los territorios fueron así. Son así, así. Y es lo que, es lo que yo, yo le digo a la gente. Una vez hicimos una investigación de vivienda en tierra, y entonces un finquero me decía: Vea, Pablo, usted es malo. Usted es malo, man. o sea, este usted. Eh, ¿Para qué esto? Vea Genaro nos da bonos de vivienda. ¿ah? Y yo le decía: ¿Qué problema? Porque usted, inclusive, no está, no está violentando solo la ley indígena, sino que usted está violentando la ley de vivienda. Porque la ley de vivienda no es para darle vivienda a alguien que tiene plata. ¿ah? La ley de vivienda dice que es para los que necesitan una vivienda. Usted tiene 300 reses. ¿Ah? tiene un camión ahí, tiene el carro de pasear, quiere y aparte y te, y te, de eso, te dan un bono de vivienda y me decís que yo soy malo. Man. ¿Ah? El, el problema es que ustedes se vuelven corruptos, le decía yo. ¿Ah? Porque ¿eh? él, él me decía que le daban, le daban ahí algo a Genaro y que Genaro le dije, por sí, usted sabe, cinco, seis millones que les regalaban, regalaban. ¿Ah? Y construían un bono de vivienda. Y entonces ese bono de vivienda, en, en el estudio que hicimos, lo convertía en una casa de 25 millones. <risa> o sea, no era un bono de vivienda, ya no se veía dónde estaba el bono de vivienda. Uh -huh. ¿Ah? y, y, y de ahí, desde la ISS. entonces, carajo que me habían dicho a mí, Pea Pablo, chudo de Diondo, yo soy costarricense y vivo donde me da la gana, si yo tengo plata, compro y punto. ¿Ah? no no es así ¿sí? ¿Ah? y yo le decía ahí delante de toda la gente decía, señor disculpe está equivocado usted no puede vivir usted le da la gana ¿sí? ¿Ah? aunque usted tenga plata ¿sí? ¿Ah? usted no puede ir a... no yo digo no no, usted no si usted construye un parque nacional lo van a echar ¿sí? ¿Ah? si usted va a la villa marítima terrestre lo van a echar ¿sí? cualquier lugar a usted lo van a echar y ahí era, era... pero la gente dice eso, así. Y con un reportaje como este, de Gravy, peor. ¿Va? Peor, peor. Uh -huh. Sí, pero no le fue nada bien con no. ese reportaje. Le ha ido muy, sí, le han volado mucho. Sí. Le han volado. Yo siento que hay mucha más conciencia en la gente. Es que eso es lo que te digo. Este, mira cómo me alegra sí. eso. ¿va? Lastimosamente por la muerte de Sergio. Lastimosamente. Y de Jerry. Ah. Y de Jerry. Uh -huh. Sí, sí, sí, lastimosamente, porque, porque si muchas cosas cambiaron muchísimo. ¿Senta? Muchas cosas cambiaron muchísimo por, después del asesinato de Sergio. Porque todo el mundo decía, es que Sergio es un, eh, un ¿cómo era que decían?, un tarabo. ¿sí? Sergio no entiende razones, Sergio dice hey, muchas. ¿Ah? Siempre, y dice, lucha. Porque él siempre dijo, no, los derechos los tenemos nosotros. ¿Ah? Uh -huh. Los derechos son nuestros uh -huh. ¿Ah? y, y, y de ahí Lastimosamente después del asesinato de él Mucha gente cambió también Y tuvo otro pensamiento Y se ha ido granando. Y, y de ahí así pasa Yo creo que todos cambiamos a raíz del de, de, de asesinato de Sergio eh, El eh. cobarde asesinato de Sergio Nosotros nunca nos esperábamos Porque nosotros siempre creímos con serio que en un momento de arrebato alguien nos pueda hacer daño. Ah, digamos, llegar a una finca y meterse. Sí. Y ahí, ahí, ahí. Pero así de que planearan. Con la sicarios. Muerte, es, con es, sicarios inimaginable, es, eh, es inimaginable. Es eh, inimaginable para nuestra idiosincrasia. Y además en territorio indígena. ¿En territorio indígena? Ajá, sí, sí. sí. Porque el, pero sí bueno, se da el sicariato en este país. Sí. Pero en sí. territorio indígena, sí. con un luchador de, de esta... Envergadura como envergadura Sergio. Envergadura de Sergio, sí. o sea, es, es, es demasiado. O sea. Acaba de llegar el hijo de Pablo. Preséntate. Vamos a hacerle una pequeña entrevista. <coughs> Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Sivas. También indígena, Brora. Eh... Contanos de tu... Tierra. Bueno, este... De este paraíso, como lo hablábamos ahora, ¿verdad? Ahorita... Yo siempre recalco, porque... Trabajé en San José durante 21 años. Y cambié mi, mi traje, de saco y corbata, por... Si ahorita me pudieran oler, este, o huelo a pura mierda. Así, discúlpeme la palabra, pero... Eh, trabajo con puros abonos orgánicos y el abono orgánico viene mucho del derivado de la, del estiércol de la vaca. Entonces, de aquí ando felizmente, oloroso a caca de vaca, pero muy, muy feliz, la verdad. Muy feliz y, y, y muchos amigos que me conocieron durante esos 21 años trabajando en San José, pues siempre me vieron de esa manera, con saco y corbata y... Y verme ahora sí, ellos no lo pueden creer, verdad, pero yo les digo que la vida acá es muy, muy diferente, es más cansado, sí, pero me siento tan feliz, tan contento, eh, el saber de que agarro de ahí para allá y, y, y me meto en la montaña y, y respiro aire puro acá ahora y, y muchas cosas que uno allá generalmente no podía hacer, definitivamente. El cambio de las presas por la naturaleza es algo que, pues que no se puede comprar con dinero, la verdad, Solo con la estancia de nosotros acá y, y la vivencia. Soy muy dado a creer mucho en la parte espiritual y siempre le digo a, a los compañeros acá que se recuperan las tierras. No solo por recuperar propiamente la tierra, sino recuperar también esa parte espiritual de nosotros. Esa idiosincrasia que tal vez hemos perdido un poco por lo mismo porque hemos ido perdiendo esos espacios en la montaña, esos espacios que acá en esta, en esta finca hay montones de ancestros eh, durmiendo. Ese contacto con ellos le vuelve la vida a uno. Yo le digo a mi papá que yo lo veo as, con un semblante a él hasta más joven porque ahora está aquí más de lleno y yo le digo a él, si te ves más joven mi tata, porque se le nota mucho, y, y esa es la vivencia acá, la verdad es que hay que ir a, aprendiendo un poco de cómo se vive aquí, porque se vive muy diferente, aquí en realidad no hace tanto falta el dinero, sino la disponibilidad y abrir un poco la mente y el corazón para saber de que las cosas aquí las podemos producir nosotros mismos, como el arroz, los frijoles, el maíz, que es tan importante para nosotros, en especial los que tomamos chicha. <risa> Y muchas cosas que, que nos gustan, ¿verdad? Tenemos nuestros propios animalitos, sacamos carne de ahí, eh, nuestros granos. Y, y aquí vengo, visito a mi papá, me tiro en esa hamaca tranquilo con él, conversamos. ¿Y la vista? Y la vista es... Me voy al río a pescar, a bañarme. Ese río para mí es muy significativo porque eh, cuando mi abuela vivía... Cerca de la carretera, mi abuelo también nos llevaba mucho al río, entonces, claro. eh, me encanta el río Terraba es algo que, es un tesoro que no podemos perder, uh -huh. la verdad. ¿Y qué piensan hacer con esta tierra? Eh, por ejemplo, ¿alguien visionario diría que aquí se puede hacer un hotel o cabinas? ¿o ¿Qué ah. piensan ustedes? Bueno, no, creo que... Eso de que hablaba, la idiosincrasia del indígena es que nosotros nos oponemos al desarrollo. Y no es que nos opongamos al desarrollo, sino que vemos con otros ojos las tierras. Eh, para el finquero que antes usurpaba esta tierra, eh, esto era desarrollo, tener potreros, tener pastizales. Y la gente nos critica mucho porque dicen, esos indios que ahora... Eh, dejan eso encharralarse, no es que en este charral va, está creciendo el roble, está creciendo el guayacán, está creciendo el cedro, todos esos arbolitos este, que para nosotros eh, son muy significativos, ¿verdad? Entonces tal vez hacer un hotel o hacer muchas cosas, un centro comercial aquí grande no cabe, no cabe porque perdería, perdería las la maravillas que es, que es esto, ¿verdad? El poder yo visualizar aquí la cordillera es algo que, que no, no, no dejaría, la verdad, que quisiera que me taparan esa vista sí, en claro. un momento. Javier, uh -huh. muchas gracias a ambos. Y es un placer entrevistarles como siempre.